Dentro del evento de este año, uno de los paneles específicos fue el de la porcicultura, en el cual se dio cuenta de las necesidades y resultados de esta industria, que al año genera poco más de 1.5 millones de toneladas de carne de cerdo. Era de nuestro interés participar con la industria farmacéutica, puesto que es un, un eslabón importante de la cadena, y eh, generar eh, los canales de comunicación que necesitamos, tanto por parte de la medicina médica veterinaria, como las inquietudes que tienen los porcicultores hacia las necesidades que tenemos de ellos. El líder porcicultor señaló durante su intervención que fue moderada por directivos de los laboratorios La Pisa y Beringer Ingelheim, que desde la Oporpa comparten mucho de la visión de la Infarvet. La verdad es que creo que esta, par, esta nueva etapa que está viviendo la porcicultura en la Oporpa eh, es uno de los temas prioritarios de la Oporpa, generar canales de comunicación. De sensibilización. Si le pega algo a otro sector, también le pega a la farmacéutica. Todo es una cadena y un eslabón, son tiempos de unión. Este foro que permitió un ambiente de debate, convivencia e intercambio de ideas y posturas. Está la inercia que tiene el sector.